En Área 6 estamos centrados en la excelencia, somos especialistas en la transformación digital del Área de Seguridad y Salud gracias a nuestro software 6 Conecta. 6 Conecta es una aplicación web especializada en PRL y CAE, modular y totalmente adaptable a las necesidades de tu empresa, creada por técnicos de PRL para técnicos de PRL con un equipo de desarrollo propio para ofrecerte soluciones a medida y optimizaciones constantes de nuestras soluciones. Tanto nuestros servidores como nuestros equipos de programación están en España, lo que simplifica el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos y hace que nuestro software esté perfectamente adaptado a la legislación española. Con 6 conecta conseguirás... Ganar más tiempo para dedicarlo a mejorar tus procesos y ser más eficiente. Con nuestra funcionalidad de firma electrónica podrás automatizar procesos, simplificar tus operaciones y olvidarte del papel. Además con nuestra app podrás gestionar tus auditorías, inspecciones y observaciones en cualquier lugar con conexión a internet o sin ella. Nuestro software también te permite gestionar la coordinación de actividades empresariales con tus contratistas sin cambiar de solución, lo que te permitirá ahorrar costes. Minimiza errores al estar todos los procesos automatizados y perfectamente adaptados a las necesidades de tu empresa. Crea una agenda preventiva personalizada para tu empresa con la que podrás tener controladas todas las actividades clave para la seguridad y salud de tu empresa. Identifica y evalúa el grado de cumplimiento de los requisitos legales que son de aplicación en tu sistema de gestión. Realiza las investigaciones de accidentes e incidentes configurando un sencillo workflow y realizando un seguimiento de todas las acciones tomadas. Sincroniza tu base de datos de empleados con SysConnecta y controla de forma sencilla la información, formación, reconocimientos médicos y entrega de EPIS. Con SysConnecta podrás tomar el control de tus acciones de seguridad y salud gracias a tu panel de control personalizado con el que podrás seguir las principales métricas, detectar fallos de seguridad y solucionarlos rápidamente. Además podrás tener diferentes cuadros de mando personalizados según los KPIs interesantes para cada perfil por ejemplo, un cuadro de mando para el responsable de PRL y otro para el director de recursos humanos. Con nuestro módulo de planificación podrás centralizar en una única pantalla todas las tareas o acciones correctivas derivadas de todo tu sistema de gestión, controlando el nivel de riesgo, responsables y plazos previstos. Con nuestro módulo de planes de acción gestiona todo aquello que es necesario para dar cumplimiento a OSHA 18001 e ISO 45001, como no conformidades y acciones de mejora. Con 6 Conecta tendrás acceso a todos estos módulos y funcionalidades o solo a las que necesites. Desde Área 6 trabajamos para cumplir los compromisos de nuestros clientes. Debido a la flexibilidad de la aplicación, hace que 6 Conecta sea utilizada por empresas de cualquier tamaño y sector, adaptándose a entornos organizativos complejos o sencillos y, por supuesto, ayudando a reducir los riesgos y accidentes. Contacta con nuestros expertos en transformación digital para encontrar la solución de PRL perfecta para tu empresa. Área 6. Excelencia preventiva.